La de España. ¡Power! un Jagger. Eso, eso es lo que te iba a decir. Yo voy a defender un punto que es el cuarto de niños, ¿vale? Ese es el único punto que voy a defender. Por mi alma. Pero <risa> es el cuarto de Guayana es de sin reforzar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ese es el Pobrena. punto de Guayana. Joder. Eh. <risa> Abri, abrilo, abrilo. A ver, lo, lo único que, que me hagáis es un agujero aquí. ¿Dónde pongo trampas? Que niños se abren, tío. Pero... ¿Dónde me pongo, tr pongo trampas? Relajado, relajado. Yo también quiero. No, no, no, no más, no más, no más. <risa> yo, yo también quiero. Este, este, este punto es entero, coño. ¡Ay! ¡Ay, va! Aquí ¿A Aquí. ¿Abrir aquí? No, no, no, no. no. ¿Te ¿A a a que disparo, eh. Tú hazme caso. Que soy main class, tío. Que vale, pero que yo llevo jugando casa desde la beta, tío. Y yo también, pero con clase aquí es otro level, tío. Vale. Donde está reforzando al Jagger, nunca reforcéis. Este lo lo que está haciendo. Sí, ¿dónde se refuerza? Es que este mejor tumbado, ¿no? hay... Ahí... ¿Te refuerzo también la conexión con dormitorio? no eso lo dejarlo abierto para que vosotros podáis entrar. Eso, no Alex, eso es para que vosotros entréis por ahí Te voy a reportar a cada Ahí, vale, esa, esa es vuestra conexión, ¿vale? ¿Ya está? ¿No hay más? Esperemos Tenemos mucho cuidado porque ya, ya están entrando, ¿eh, vallana? ¡Eh, están rociando! ¡Me cago en la puta! ¡Un plis ahí! ¡Un plis ahí! de dónde? Eh, hay, hay un tío aquí y otro a Hay uno ahí. Otro tirado, ahí. Están ¿Eh? en todas partes. Otro aquí, otro aquí. Es un Freezer. Le, le, da eh. le dan la kill al Blue, tío. O sea, lo tiro yo al suelo y le dan la kill al Blue. Sí. Que van a abajo, entrando por escalera. Callaros todos. Quío yo, espérate que vayan a por mí. Te no, daré no es mi clínico. señal. Esclairas. La otra, aquí o yo. Y están haciendo rapper por mi ventana de la derecha. ¿Sabemos dónde está el Sedex? Fuciándote. A mí. Ay, Dios mío. Gracias, tío. Hay un tío ahí. En esa ventana. Podéis cogerle por Queda fuera. Aquí. Si, Yo si voy me por aquí. la ventana, podrías cogerle si quieres. Por ahí. Por si sí. la total, ventana total, silencio. Da la otra. sí pero me van a escuchar, ¿no? Ten cuidado que están haciendo rapper. En, en vez están haciendo rapper sí. todo el mundo. Yo digo que se puede hacer. Está, míralo. ¿Te Me va a poner peleando, un fuce. ¿verdad? Sí, sí, sí, tranquilo, tengo un Jagger. Creo. Estoy duro, tío. Está ahí. Está, está eh, ahí. ¡Eh, eh, eh! ojo, San! sal señor! Sal, sal, ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! El otro. Ahora espérate, hoy estoy entrando por tu ventana. Se lo lio, se lo lio, se lo lió. Eh, bloquearle la ventana. Se fue el eh. tirando. Easy. No, pero me quiero manto. Dijo, a la Juag, Chavales. Chavales, esto va. Esto va para jugadas destacadas en ronda, tío. Alibá en España. You're about to get shot!